LGBTIQ+, las siglas que como he sabido significan La guadalupana bajó al tepeyac inundado queriendo más También es usada para referirse a la diversidad sexual humana Estas letras tienen una historia propia Están sujetas a muchísimos debates que por ahora no tocaré La mayoría de las veces usamos estas siglas como LGBT o LGBTIQ En este video explicaré AP. Lo acepto, tardé como 10... 15... 15 intentos en grabar eso, que es una de las formas extendidas de esta sigla. Pero muchas más identidades, expresiones y comportamientos de la diversidad sexual humana caben ahí y las iremos explicando en otros videos. Por ahora, vamos al glosario. L de lesbiana, una mujer homosexual. G de gay, un hombre homosexual. B de bisexual. Los bisexuales son... ¿Tú otra vez? Personas cuya atracción sexual no está limitada a un solo género. Y que puede sentir atracción tanto heterosexual como homosexual. Y sí, son reales y no, no están confundidas. O puede que sí estén confundidas porque, o sea, si, si el trompo no deja de girar, pero... Parece que se va a caer, DiCaprio seguía en un sueño o no. Pero bueno, se confunden quizás por esas cosas, pero por su orientación sexual no están confundidas. T de transgénero. Transgénero se refiere a una persona cuya identidad de género propia no coincide con la que le fue asignada al nacer y que por lo tanto se identifica con otra posibilidad. Por ejemplo, una persona que nace con vulva pero se identifica como hombre. Transgénero es un término sombrilla, es decir, que cabe en ese concepto cualquier persona que transite entre géneros. T de transexual. Persona cuya identidad de género no coincide con su sexo biológico. Y puede que inicie un proceso hormonal y o quirúrgico para adaptar su cuerpo a su identidad. Por ejemplo, una persona que nace con pene y se identifica como mujer y comienza a tomar hormonas para que su cuerpo transite hacia uno femenino. O una persona que nace con vulva pero se identifica como hombre y que puede que nunca tome tratamiento médico pero desee tener un cuerpo masculino. T de travesti. Persona que se identifica con su género de asignación pero se viste con ropa comúnmente relacionada con otro género. Por ejemplo, un hombre que se viste como mujer pero sigue identificándose como hombre. Las personas travesti pueden tomar esta práctica como algo que hacen todo el día o solo bajo circunstancias específicas como una fiesta o un show o un encuentro sexual. Y eso está bien y no tiene nada de malo, es simplemente parte de toda la diversidad sexual humana. Es importante decir que las tres T's no se refieren a orientación sexual. Una mujer transgénero a la que le gustan otras mujeres es una mujer lesbiana al igual que un hombre transexual al que le gustan otros hombres es gay. Un hombre heterosexual que practica travestismo no es un gay de closet Es un hombre heterosexual que practica travestismo. Sexo es una cosa Género es otra, orientación sexual es otra y prácticas sexuales son otras. Y de intersexual. Término que se usa para describir una variedad de condiciones para una persona que nace con características sexuales que son distintas a las típicamente consideradas masculinas o femeninas. Antes se les llamaba hermafroditas, pero esto no es un término conveniente por dos razones. A. Es un término ofensivo porque tiene connotaciones de discriminación, entre otras cosas. Y D. No es descriptivo. La intersexualidad se refiere a una variedad de condiciones mucho más amplia. Q. De queer. Queer. Es algo difícil de explicar y un poco polémico. Queer se utiliza principalmente para designar a personas que están fuera de la norma sexual, disidentes, sexuales y de género, y que desde su identidad, performatividad y prácticas critican aquello que es considerado lo normal. Queer también es un término sombrilla, es decir, que agrupa muchos conceptos relacionados y ha significado varias cosas a lo largo del tiempo, a veces incluso contradictorias. Originalmente en inglés la palabra significaba raro o inadecuado y con el tiempo se transformó en un insulto homofóbico. En la década de los 80, algunos y académicas LGBT estadounidenses se la apropiaron como una forma de identificarse. Algo así como decir, sí, soy rare y qué. Más bien, hay que preguntarnos qué es lo normal y por qué pensamos que eso es lo único que está bien. La palabra se ha seguido transformando y resignificando y hoy se usa sobre todo para designar a personas que estén fuera de la norma y que critican a esa norma. En español, por cierto, la palabra ha sido adaptada a... Cura. Q de Questioning Questioning, que en español significa cuestionando, se refiere a personas que se encuentran inciertas respecto a su identidad de género u orientación sexual. A de asexual. Persona que no experimenta atracción sexual hacia otras. No es lo mismo que ser célibe, porque eso es una decisión. Tampoco significa que nunca lleguen a sentir deseos, se exciten o se enamoren. La asexualidad es un espectro que va de la persona completamente asexual a la demisexual, que solo experimenta atracción sexual con personas con quienes ya ha formado un fuerte vínculo emocional. O la grisexual, que puede llegar a sentir atracción sexual de forma esporádica o circunstancial. La asexualidad es una orientación sexual más. ¿Y quien la vive puede ser tan sana y normal como cualquier otra persona? A de aliados y aliadas. Personas heterosexuales que se identifican con su género de asignación, pero que apoyan el movimiento LGBTIQ+. Como probablemente supones, hay mucha controversia alrededor de este término. Hay quien dice que las personas aliadas no deberían de formar parte de las siglas de la diversidad sexual, porque ellas son consideradas normales y no viven ciertas violencias que quienes tienen otras identidades o orientaciones sí. Hay quien dice que está bien porque la heterosexualidad sexualidad también es una expresión de la diversidad sexual. Hay argumentos interesantes de las dos posturas. ¿Tú qué opinas? Me gustaría saber qué piensas en los comentarios. P de pansexual. Persona que puede sentir atracción sin importar sexo o género y que lo mismo pueden relacionarse con hombres, mujeres, trans, no binarias o quien sea. Lo que importa es la otra persona. Su deseo no está limitado por sexo o por género. Más de... eh más. Aparte de las mencionadas aquí, hay muchísimas otras posibilidades, como las personas no binarias o no binarias que se identifican fuera de las rígidas categorías de hombre o mujer, o género fluido que transitan entre géneros, o identidades que se encuentran en puntos específicos del planeta, como mushes en Oaxaca, mis en la India o dos espíritus en Estados Unidos. El símbolo más es muy importante porque se usa para recordarnos que el universo de la diversidad sexual es gigantesco